buenas a todos y bienvenidos a mi canal, tras tres jornadas de caza en Rancho del Arroyo donde he abatido 16 diamantes en la misma partida, he decidido dividir los lances en dos vídeos, uno de caza menor y otro de caza mayor, y sin más preámbulo, comenzamos. Comenzamos nuestro periplo en Rancho del Arroyo, vamos a cazar faisanes, a ver si pudiéramos ver alguno, vamos avanzando. A ver si se levantará alguno por aquí Vemos las huellas Mira, salió uno volando Le hemos dado un tiro Le hemos dado el segundo Así que vamos a decir a Perrete que, que vaya por él Salimos nosotros corriendo Perrete no me hace caso Vamos a ver Venga Perrete, búscamelo Vemos aquí el impacto de sangre Vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro Faisan, yo le estoy cogiendo ya el, el truco a cazar de Faisanes, al principio me, me costaba mucho y me liaba, pero bueno, con práctica todos aprende, vemos los o sea, va volando, o sea, no, no le hemos dado un impacto de lleno, sino varios impactos con plomo, ya que le hemos, le hemos impactado dos veces, ya vemos ahí el oh. contorno hacían. y vamos a ver la, la puntuación de nuestro Faisan. Ya lo tenemos ahí Un diamante Mi primer diamante 21,90 Madre mía Qué preciosidad La verdad que, que estoy muy contento De haber cazado Mi primer diamante faisán Que era uno de los pocos animales que, que me faltaba Por conseguir un diamante Vamos a elogiar a Perrete Y ahora vamos a mostrar El mapa Donde ha sido batido En el lago superior Que está encima de la hacienda Y continuamos la caza Estamos escuchando a los pavos. Vemos hay uno. Nivel 3. Cogemos el 22. A ver si vemos alguno más. Y disparamos. Le hemos impactado. Ahí sale otro volando. No tengo tiro. Nada, eso es imposible. Si fuera la escopeta, pero tenía el 22. Y me ha acuesto con la escopeta y quizás hubiera podido impactar. Vamos a buscarlo. Le hemos dicho a otra que que busque el rastro vamos avanzando por aquí vemos la presión cinegética vamos a seguir mirando con los prismáticos por subir algún otro porque hemos escuchado varios, varias llamadas de apareamiento escuchamos la llamada de advertencia de un coyote hembra pero no lo vemos así que vamos a, a recoger a nuestro animal vamos a decir al perrete que, que localice el rastro ya sale el perrete corriendo vamos a correr nosotros también un poquito y creo que ya vemos allí el contorno cian de nuestro pavo y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja Perrete nos está llamando un diamante con 4,80 madre mía, yo pensé que la puntuación máxima era 4,70 pero me ha dejado gratamente sorprendido así que lo vamos a disecar y os pondré el mapa donde donde ha sido batido. ves en esta zona aquí, a la derecha de, del lago de la hacienda. Y continuamos la caza. Vemos allá a, a unas liebres. Un nivel 2. Con puntuación 6-7. O sea que se va a ser un, un oro o un diamante. Ahí vemos otro con puntuación 6-7. Vamos a coger la escopeta e intentar hacer el lance. Vamos a ver perrete, quítate de medio Leche, por dios, se mueven ya los animales Vamos a ver perrete Que estás en medio A veces estorbas, hijo mío Disparamos uno Disparamos a otro Ahí sale un muflón corriendo Y bueno, tenemos tres disparos Venga perrete, vamos a por ellos Vamos a ver, ahí escuchamos otra llamada de advertencia, disparamos allí, aquella liebrecita, y vamos a ver qué tenemos aquí. Un diamante, 6,80, madre mía, qué puntuación más buena tiene. La disecamos, vamos a, a coger la siguiente, una plata... Otra llamada de advertencia A ver si puedo hacer el lance ya no, tengo, ya no tengo balas Vamos a recargar Espero que no se muevan mira, tenemos Una, Venga, otra Y vamos a, a recoger Otro diamante, 6,30 Vamos a disecarlo también Y vamos a recoger el resto de animales Mira, aquí tenemos otra quietecita, Parece que se ha bugueado Que la tímica animalico Una plata Y vamos a coger a Estas que están aquí Otra plata Y aquella que tenemos allá al fondo Vamos a ver si vemos algo Venga, espérate busca bla. Que ahora mismo no sé Dónde dónde está La creo intuir Que está ahí enfrente Pero para eso tenemos El perro Que nos busque El resto de sangre Ya ha he encontrado Aquí está Y otra plata Y ahora os pondré El mapa Para que veáis Dónde, dónde ha sido batido ¿No ves? En el lago donde abatimos el pavo Pues justamente ahí enfrente, en otro lado del lago Y continuamos la caza Vamos a mirar, mira allí tenemos un pavo Un nivel 3 Vamos a coger el 22 y disparamos Ha el animal Venga perrete, búscamelo Ya sale perrete como una bala Y vamos a, a recoger nuestro pavo lo vemos que se ha quedado ahí encima de, de la carretera o del camino Sí, carretera, porque está faltada, no, no es camino Vamos a verlo Otro diamante, 4,80 Madre mía, qué preciosidad Y vamos a, a disecarlo Y os pondré el mapa, el correspondiente mapa Una vez que, que le premia a Perrete con la galletita Para que veáis donde ha sido abatido Desde luego, esta jornada de caza está siendo muy fructífera Veis, antes matamos el otro pavo ahí, ya nos hemos ido más a la, a la derecha, hacia el este, y hemos matado a este. Es, vemos ahí los pavos que van andando, vemos un macho en el medio, disparamos al macho, las hembras que iban salen corriendo, a ver si podemos hacer otro lance, no, no lo vemos, y se han pegado un volantón, con los árboles no podemos verlo. Venga, perrete, búscamelo. Ya, perrete, sale como... Como una bala Y vamos a, a recoger a nuestro pavo macho No sé qué puntuación tendrá Porque no, no lo hemos visto Que será un oro, una plata Vamos a ver Aquí tenemos ya el contorno del animal abatido Un diamante Madre mía, qué sorpresa Ya es el tercer pavo diamante que, que cazo hoy Y como siempre os pondré el mapa donde... Donde ha sido batido ¿Veis? Hemos venido un poquito más arriba En la zona del lago de bosque alto Y continuamos con la caza Tenemos una liebre ahí enfrente Cogemos la escopeta Y disparamos Liebre batida Charrete, venga, búscamela Escuchamos la, la llamada de advertencia de otros liebres Aquí en esta zona Y vamos a ver qué puntuación nos, nos arroja un diamante, 6,80. Madre mía, qué jornada más fructífera estoy teniendo hoy. Una vez disecada, os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido batida. Aquí al lado del lago de, Worc de Bosque Alto, ves cómo voy andando hoy todas las piezas abatidas y continuamos la caza. Mira, ahí tenemos una liebre. Así que cogemos nuestra escopetita. Apuntamos y disparamos Escuchamos la llamada de advertencia de otra liebre Vamos a ver si hay más hay esa otra corriendo No tengo tiro, no tengo tiro Nada, esa, esa la he fallado Pero bueno, ahora iremos a, a por ella La verdad que un tiro tan cerca es complicado Me gusta más un poquito más largo que podemos controlar Cómo, cómo los cazamos Venga, paréntate, búscame la primera liebre que he matado a ver qué puntuación tiene. Ya la tenemos aquí. Otro diamante, madre mía. Así que lo vamos a desecar... y vamos a continuar con la caza. Os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido cazado. Ya me he venido más abajo. Y también es una muy buena zona de, de liebres y de pecarí. Que he cazado unos cuantos y bueno, y eso nos voy a dejar para para otro vídeo. ...porque si no este sería muy largo... ...vamos a seguir avanzando... ...escuchamos la llamada de advertencia... ...cogemos nuestra escopeta... ...a ver si podemos hacer el lance... ...vamos a mirar con la mira... ...que tenemos mejor visión... ...se nos baja un poquito la... la amistad de perrete... ...y ahí... ...otra libra batida... ...está cogiendo perrete... ...eso significa que tenemos ...un, un lince cerca... O un coyote... ...porque gruñe con, con los dos animales... ...así que vamos a, a recoger nuestra liebre... ...una plata... ...muy bien... ...y aquí tenemos otra... ...y otra... ...y otra, mira... ...tres, no, no me esperaba eso... ...así que vamos a, a recoger las liebres... ...y ahí tenemos otra... ...parece que están, están un poquito boqueadas... ...una plata... Un bronce Otra plata Y un oro Y Perrete sigue gruñendo por la presencia de un De un lince o algo ¿Veis la, la zona que se ha puesto en el mapa? Toda la presión cinegética aumentada Vamos a ver si podemos ver algún otro Seguimos avanzando Escuchamos ahí la llamada de advertencia de una hembra. A ver si podemos hacer el lance. Vamos a recargar, que no nos queda más que dos cartuchos. Y vamos para allá a ver si la vemos. Vamos, si sí, mira ahí la tenemos. Abatida. Escuchamos otra llamada. Una plata. Y bueno. Yo creo que vamos a, a continuar con la caza A ver que nos encontramos Nos hemos bajado al sur de, de la reserva Vamos a buscar algún faisán Que esta es una zona muy buena zona de faisanes Mira, ahí vemos que sale uno volando Sale uno volando Sale volando Venga, ese. vale, el segundo sí le he dado El segundo sí le he dado, el primero no lo sé Pero el segundo sí le he dado así que vamos a, a buscarlo venga perrete búscamelo vamos a recargar por si tuviéramos que hacer otro lance perrete sale corriendo vemos aquel impacto así que vamos a a buscarlo que ha pegado un volantón grande y ya li cortado así que lo voy a poner el, el GPS a ver si sale la presión. Si sí, efectivamente está batido, venga, perrete. Que te está retrasando. Búscamelo. Vamos a ver dónde se ha quedado. Perrete, me está llamando. Perrete, lo tenemos aquí abajo. ¿Por qué no avanzas? Vamos a ver qué le ocurre. Ahí está, Perrete, se ha quedado ahí Anda, mira, pobrecito, se ha quedado atrapado entre entre los árboles Venga, Parrete, vete conmigo Ya ahora vo a buscarlo Ya sale de ahí Vamos a decirle que lo busco otra vez Venga, Parrete, búscalo Sale otra vez corriendo Es curioso cómo se ha quedado el animal atrapado ahí entre, lo, entre los árboles Eso deberían corregirlo los chicos de, del Hunter Porque no es normal que se quede atrapado Y no, no recule y se dé la vuelta Sigue perrete corriendo Vamos a ver Pues sí que ha pegado volantones el, el animal Ahí sale perrete corriendo No creo que estemos ya muy, muy, muy largo Porque vemos las manchas de sangre Vaya, otra vez se nos queda Atrapado entre los árboles Pobrecico. Esto deberían corregirlo, eh Vamos perrete, venga Muévete un poquito y búscamelo ahora ya sale el perrete corriendo. Va a buscar el rastro que estaba detrás. Y venga, ya sale corriendo. Ahora sale por, por buena zona. No se va a quedar atascado. Y ya vemos el contorno cian de nuestro faisán. O faisana, no sé si es macho o hembra. Lo veremos ahora mismo. A ver qué es. Otro diamante, con 21,90. Y os pondré el mapa donde ha sido... Abatido, la, la verdad es que dos de diamantes hoy es una muy buena, muy buena captura para haberme estrenado hoy con los de diamantes. Y os voy a poner el mapa, no veis aquí abajo en el, en el sur del todo, y montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.